Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy. Hoy vamos a elaborar un hermoso collar con perlas y chips de piedra picada. Espero les guste. Para la elaboración de nuestro collar vamos a utilizar pico de loro, argollas, tapa nudos, escalachín, separadores, chips de piedra picada, perlas número 8 en color gris, nylon 4.5 libras, tijeras dragón, pinza plana y tabla de diseño. Bueno, acá ya tengo mi nylon, 4.5 libras. Lo he cortado doble y voy a pasar candelita para unir las puntas. Miren, pues aquí. Lo uní y voy a tomar un tapanudos, Lo voy a pasar acá. Miren, meto acá. Tomo un escalachín. Meto el escalachín. Y... Miren lo que hago, lo paso una y dos veces por el escalachín paso el nylon. Aquí ya lo pasé, tomo la pinza plana y ajusto. Voy a cerrar mi escalachín, lo cierro y con las tijeras corto el exceso de nylon. Llevo el tapa nudos arriba. Me ayudo con la pinza plana nuevamente para cerrarlo y acá voy a tomar la argolla, voy a tomar una argolla, la voy a abrir con ayuda de otra pinza y la paso acá. Paso acá, tomo el pico del oro, lo paso por la argolla y cierro la argolla. Nuevamente me ayudó con otra pinza. Continúo entonces con... Les voy a la parte, al otro extremo. Aquí ya lo he quemado también como al inicio. Y voy a empezar a meter los chips de piedra picada con los separadores. Entonces, y eso así en el orden como se encuentra en nuestra tabla de diseño. Entonces, chips los separadores y luego vamos a encontrar nuestras perlas grises número 8. Miren, llevamos abajo, ven cómo se va viendo. Recuerda que puedes tomar clases presenciales en nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. Ya colocamos las perlas que era el final y pasamos el tapa nudo por el nylon y tomamos un escalachín, lo llevamos abajo pasamos el nylon por el tapa nudos ahora aprieto acá con la pinza y voy a cerrar el tapa-nudos con la pinza. Corto el exceso de nylon. Y voy a colocar una argollita en el tapa-nudos. Abro la argolla y la paso en el tapa-nudos. Y nuevamente cierro. y ha quedado nuestro collar yeah, yeah. Oh, oh.